Hubo un tiempo en que el tercer bloque sacaba la semana eran los sábados. Ah, mmm, Pokémon. Y ayer no grabé nada pensando que tenía jueves y viernes para hablar. Así que no se sorprenda si este episodio sale demasiado corto. Hey guys. Eh, ¿Cómo como miércoles en un día de radio. Este día no me acompaña la Giten porque tuvo un, un evento. Esta vez voy solo. Hmm. Oli. ¡Sí! ¡Sí! Ya, chau, ¡Sí! ¿Se acuerdan que iba a venir Silamance? ¡Siii! ¡Sí! ¡Sí! Cuando cumplí los 66 días sin fumar, como que regresé al primer episodio de este año. Donde me hago una especie como de carta a mí mismo de las cosas que quiero lograr este año. Y fue súper bonito encontrarme que uno de mi objetivo era dejar el Y como que me anduve emocionando, se me chico el corazón. Como que igual hago eso a veces. Voy al episodio de hace un año atrás para ver en qué estaba. Entonces siento que si en algún momento me vuelvo a tener cero suscriptores, que seguiría haciendo el vlog solamente para eso. Para tener la posibilidad de volver atrás y ver en qué estaba y toda la, todo el camino en el que no quiero recorrer. Estoy esperando en la Monse, vamos a ir al coche así que vamos con la su y vamos a ir con mi sobrina. ¿Saben que tengo una sobrina? Que viene conmigo. ¿Cómo eso? Aquí es un gordito, que pesa 230 kilos y hay que hacerlo bajar de peso. Si no camina mucho, baja un kilo hay un gato acá y hay otro. bueno, este es suflito y me está pidiendo cariño y ese es Teo ah, una de las cosas presentes en este video que hice al principio de año que siempre tuviera cuidado con la sensación de haberlo resuelto, de tenerlo todo controlado porque en realidad, cómo decirlo es, es mentira, la vida cambia siempre está poniéndote nuevo desafío y nuevas dificultades, y la rutina, si no se convierte en un ritual, es problema. Uno tiene que estar en busca del control, pero también saber qué cosas puede controlar y qué no. Siempre hay que salir de la zona de confort, para que haya un avance, para que haya cambios, para que haya una evolución. Uno se queda en la zona de confort, se vuelve piedra. No tengo ninguna motivación de volverme en una estampa Así que, ojos sauce, ojo... Hay tanto taxita que debería tener su propio blog. Serían blog de horas y, y horas.